decreto de los tres siete yo decir tu nombre y apellidos decreto que los siete rayos de los siete colores y de los siete arcángeles miguel gabriel rafael uriel zazquiel gofiel y chamuel nos tienden el puente que abre las puertas a la comunicación de mi yo soy con la divina presencia yo soy y me liberen de todo mal físico de mis enemigos miedos dudas coacciones amenazas odios desprecios malos tratos toda enfermedad física psíquica y mental de todas las trabas obstáculos, visibles e invisibles, de todas las personas, relaciones y lazos tóxicos y dañinos, de toda sobrecarga, de las deudas económicas y del clan y del karma, y me concedan la paz que el cielo y los seres de la luz me brindan y me regalan. Toda la luz infinita, sanadora y transmutadora. Toda la prosperidad y abundancia que el universo crea y me regala cada día. Todo el amor hacia mí. Verdadero, sano, noble y puro. Todos los conocimientos y sabiduría que los ángeles me conceden. ...para mi bien y desarrollo personal, humano, laboral y espiritual. Que los siete rayos de los siete colores y los siete arcángeles ...me rodeen con sus luces de protección de todos los ataques de los seres de oscuridad. De su maldad y sus malas acciones, deseos y pensamientos malignos y dañinos... Y que juntos nos recuerden con su amor, luz y poder infinito y divino que todos somos amor, que vinimos del amor para volver al amor universal, el gran yo soy, así es y he hecho está. Yo soy la puerta abierta a la luz, al amor, a la salud completa y plena y a la prosperidad completa y plena que ningún ser humano puede cerrar. Así es y hecho está. decreto para la luz de mis espejos del yo soy el que yo soy yo decir tu nombre y apellidos decreto que mi luz interior y energía superior se refleje en todos mis espejos para que se abran al amor divino superior del yo soy el que yo soy para su bien su despertar y su evolución así es y hecho está poema que vuelvan los hombres que vuelvan los hombres al profundo amor y a su ser que vuelvan que vuelvan a prometer lo que nunca han prometido a conocer lo desconocido a sembrar donde nunca ha llovido que vuelvan los hombres a ser pensamientos productivos que vuelvan que vuelvan a complacer a los dioses que para ellos jamás han existido, a vencer los horrores y el mal mundo evolutivo y siembren promesas blancas. Que vuelvan a ser nada para serlo todo, a deslumbrar con fuerza y abrir sus alas, a crear esperanzas, a ser un mundo solo. Que vuelvan los hombres, que vuelvan a sembrar la bondad en sus corazones, que vuelvan a ser lo que nunca han sabido ser, hombre y niño que trabaja por amor al prójimo y es bien nacido. Que vuelvan a vocalizar en sus labios en vez de te odio, te quiero, a desprender en vez de tormentos halagos y vuelvan a reconocer en cada ser a su hermano. Que vuelvan, que vuelvan a desprenderse de sus soberbios honores y tan solo muestren gratitud en sus corazones. Que vuelvan, que vuelvan a romper para siempre el hacha de guerra y muestren que solo existe una palabra de amor verdadera.